Hola, eh, buenas tardes. Bueno, son las 7 y 5, eh, así que vamos a iniciar la quinta formación del Cycling with Cleaner, ¿vale? Eh, con un invitado muy especial hoy. El Cycling with Cleaner es un proyecto de ciencia ciudadana de Conbici y, y bueno, eh, voy a dar unas pinceladillas para la gente que no pertenezca al Cycling with Cleaner y vea la sesión de formación. Eh, empezamos en enero a, a medir en 14 ciudades europeas el material particulado eh, 2,5, eh, que es un contaminante, bueno, es contaminante forma parte de la contaminación atmosférica y lo medimos con un medidor portátil que utilizamos eh, cuando hacemos los recorridos en bicicleta, pues por la ciudad, el trabajo, de ocio... Eh, estos datos que recogemos en 14 ciudades de Estado español, pues después las subimos a una aplicación que se llama Habitat Maps y ahí en esa aplicación se puede ver por recorrido eh, los niveles de PM2.5 que las personas ciclistas hemos respirado en tiempo real, en ese momento en el cual nosotros estábamos eh, pedaleando. Son estimaciones de unos nuevos medidores de contaminación atmosférica que son portátiles y, bueno, y que hacen unas buenas estimaciones. Y lo bueno también de, este, de esta aplicación en Habitat Más es que cuando se sube a este... este bueno, es, es una grabación de todo de, internacional de todo el mundo, cuando se sube, pues nosotros podemos medir los cursores y, y poner si la calidad del aire es buena en verde, la calidad del aire es regulín, si la calidad... Y esto nosotros lo podemos, podemos eh, mover los cursores, con lo cual nosotros podemos poner si cumplimos la, norm la normativa europea, que es más laxa, o si, eh, con los nuevos niveles de la Organización Mundial de la Salud, pues en qué, en qué niveles estaríamos y los peligros que eso tendría para la salud. Bueno, eh, hoy hacemos la quinta formación del segment with cleaner y entonces tenemos a, a un invitado especial que, bueno, tengo que decir que se ha portado fenomenal, que nos ha fac facilitado muchísimo el tenerlo hoy aquí decir que, bueno, que tenemos un, un amigo en común que es médico de familia, que los dos apreciamos mucho, que nos puso en contacto y Xavier Querol enseguida pues, se ha ofrecido a darnos esta clase de formación ¿no? para que aprendamos. Eh, Xavier Querol es de, de formación geólogo, eh, geoquímico, yo creo que esto es muy, muy importante, saber que él es geólogo porque él, nos puede, él, él entiende muy bien el antropo, antropoceno, ese periodo en el que eh, las personas vamos a dejar una huella mmm, importante, ya la hemos dejado en la Tierra, y él trabaja como investigador y docente en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Es experto en contaminación atmosférica y es asesor en cuestiones de calidad del aire, tanto en la ONU como eh, para la OMS. Y entonces esto es muy importante porque él, bueno, eh, Conoce y, y, y ha estado en muchísimas investigaciones y está en contacto con esa organización mundial que ahora ha decidido bajar los niveles eh, para proteger la salud de la contaminación atmosférica. Y bueno, sin más, pues empezamos ya con, con eh, la charla de Xavier Quedol. Se producía en Andorra, sino que se producía eh, el, el impacto en, en el sport, en en el norte de Castellón, ¿no? Eh, entonces, ya es una escala en donde el impacto se produce a eh, de, decenas o centenares o, o, o a mil kilómetros de donde se produce la emisión, ¿de acuerdo? Porque el polvo se emite en, el, en, en Argelia y viene, el impacto se, pro, se produce a, muchas a una distancia grande, ¿no? O, por ejemplo, pues Valencia emite precursores de ozono y, y el impacto sobre todo se produce a partir de Valbona y de Villar del Arzobispo, no se produce pegado a, a, a Valencia. ¿no? Y finalmente tenemos la microescala, ¿no? que es esta, estas boinas ¿no? que tenemos, esta foto la hice a las 7 de la mañana de un día del mes de julio y ya se ve que cuando cuando amanece, pues ya, ya han empezado a moverse los coches y, y veremos se ha reducido la capa de mezcla, que es el sitio donde hay convección, que es esto de aquí con una pequeña inversión térmica, pues se acumula la contaminación aquí y entonces ahí el efecto se produce en el mismo sitio donde se produce la emisión, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos la calidad del aire en interiores que también es muy importante porque pensemos que el 80% de nuestro tiempo lo pasamos en ambientes interiores. Entonces, claro, si vivimos cerca del tráfico y abrimos la ventana, pues nos entra la contaminación. Pero aunque no vivamos cerca del tráfico, cerca de la industria, pues tenemos disolventes, tipos de calefacciones, pinturas, detergentes, la cocina, eh, que van emitiendo... Y entonces, si no tenemos una ventilación adecuada, pues se contamina el aire interior. Y aquí sí que no hay una regulación. Nadie nos. Si tenemos un mal aire interior en nuestras casas, nadie nos dirá nada. ¿no? Entonces, estas son las cuatro escalas que hay que considerar. Esta que se llama planetaria es, hace referencia al, al cambio climático, pero no a la calidad del aire. Porque aunque respiremos CO2. Eh, no nos afecta a la salud, nos afecta indirectamente al CO2 calentando la atmósfera y produciendo eh, pues, migraciones de, de insectos que vienen aquí, antes no estaban, Bien, eh, también enfermedades que no estaban, eh, nos, nos agotan el agua, nos producen olas de calor que nos afectan a la salud, pero indirectamente, en cambio, la mesoscala la microescala del, del aire exterior y el aire interior nos afecta a la salud porque los los contaminantes urbanos y de aire interior los respiramos y nos afectan a la salud el formaldehído de una cosa tan chorra como son los muebles la madera que podamos comprar de nuestros muebles produce cáncer eso lo sabemos claro en el aire exterior no produce porque está ventilado en el aire interior si no se ventila, ese formaldehído se acumula y puede alcanzar concentraciones enormes. ¿no? Bien, vamos a hablar ya de la calidad del aire, que es el tema de, que nos ocupa hoy. Este es Maimonides, Maimon, un médico teólogo eh, sefardí, que en Córdoba, él era cordobés, en 1180 ya decía que comparar el aire de las ciudades con, con el de los desiertos y las tierras áridas es como comparar las aguas podridas y turbias con las limpias y puras, ¿no? O sea, él ya sabía que beber mala agua producía problemas, pero respirar malos aires también. Pero lo que es más bueno, y por eso yo lo admiro, mucho es sus trabajos es que decía que en la calidad, en la ciudad, perdón, a causa de la altura de sus edificios, lo angosto de sus calles y de todo lo que subierte desde sus habitantes y sus líquidos, o sea, sus habitantes y sus coches y sus calefacciones y su industria, el aire se torna estancado, espeso, brumoso y neblinoso. Por tanto, él decía que no tan solo es importante qué cantidad de contaminación se vierte en la atmósfera, sino si se vierte en una calle que está mal ventilada, el efecto es mucho mayor. Entonces él decía también que si el aire se altera alguna vez ligeramente, el estado del espíritu psíquico se ha alterado perceptiblemente. Porque en eso sí que estaba equivocado, no, no, se, no se perjudica al espíritu sino el cuerpo con, con la mala calidad del aire, ¿no? aunque el espíritu no lo sabemos tampoco. ¿no? Pero también decía que si por fuerza tienes que vivir en una ciudad es mejor que vivas. ...en las afueras que no en el interior donde hay más contaminación y menos ventilación. Y esto lo decía Maimonides en 1180, ¿no? Ahora definimos la, la contaminación de una manera mucho más, eh, menos poética... ...y ahora la definimos como la presencia en la atmósfera de materias de materia, sustancia o forma de energía... ...porque el, el, el ruido, por ejemplo, eh, también es contaminación atmosférica que implique un riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente o añade también bienes de cualquier naturaleza. ¿no? Entonces, esta es la definición y es difícil de cumplir, de proteger a la población. ¿Por qué? Porque no todas las sustancias que producen efecto en la salud ni, ni las enfermedades que producen o que agravan, las conocemos. Por ejemplo, no fue hasta el 6 de junio del 2012 que la OMS declaró cancerígeno de nivel 1, que, que quiere decir que no hay duda de que produce cáncer, el hollín del 10. Y en el año 2013, en junio del 2013, declaró cancerígeno las partículas en suspensión eh, en outdoor, ¿no? pero hasta, hasta ese 2012 y 2013 la ONU no consideró que habían suficientes evidencias para ello. ¿no? Y probablemente la lista de cancerígenos que tengamos dentro de 10 años sea más larga que las que tenemos ahora. ¿no? Por tanto, no, no, eh, no sabemos todo lo que nos afecta. Y segundo, para, la, para muchas sustancias no, no hay umbral de protección. Por ejemplo, hay gente que, que fumará un paquete de tabaco eh, todo, todo, eh, cada día y no morirá de cáncer de pulmón y hay otra persona que con ser fumadora pasiva probablemente te, tenga una dosis suficiente, o sea, hay una componente genética que no podemos eh, evitar y entonces no todo el mundo necesita la misma dosis para, para que se le agrave mucho la, la enfermedad ¿no? bien entonces, diciendo que hace un geólogo yo en un sitio como, como yo en un sitio como este, pues, pues esta es, es nuestra ¿Por qué hemos entrado nosotros en este campo, ¿no? Pues porque nosotros una, una parte es la geoquímica, que es eh, que estudia la composición química de cualquier producto, y entonces, pues, eh, vemos que la composición química de lo que emite eh, eh, el tubo de escape de un vehículo, sobre todo CO2, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, pero esto lo emiten lo emite muchas fuentes. ¿no? En cambio, el carbono negro o las partículas ultrafinas son casi exclusivas del tráfico. Y luego los frenos, las ruedas, eh, eh, emiten, las ruedas emiten zinc y azufre, y los frenos antimonio, estaño, bario y cobre. ¿no? Y luego los aceites del motor. O panos y aromáticos policíclicos o mala combustión. Entonces, estos son los trazadores del tráfico. Nosotros sabemos que estos los emite el tráfico. Si tenemos una, una central térmica que tenga coc de petróleo como combustible o fuel oils, vanadio y níquel. Y si quema carbón, es arsénico y selenio. A pesar de que emita todo esto. ¿no? La industria, cada sector tiene sus trazadores. ¿no? Incluso cuando hay brisa marina y hay una, la mar está picada, pues... Puede haber muchos niveles de sal altos en Valencia, por ejemplo, pero tenemos el cloro y el sodio que son sus trazadores. Cuando se quema madera o hay quemas agrícolas, hay un azúcar que se llama levoglucosan que es, y el potasio son los que, y, el, y el benzolfapireno, los tres trazadores que sabemos que vienen de la quema de leña o de matojos o de pastos o de lo que sea. El amoníaco de los purines. De, ...de los fertilizantes orgánicos, ¿no?, que se utilizan. Entonces, también el puerto, como los buques queman combustible basura, pues es vanadio y níquel, el trazador. Los aviones, sobre todo ultrafinas, la construcción, emite mucho, pero el trazador es el calcio, etcétera, ¿no? Entonces, utilizando estos trazadores y analizando eh, la atmósfera, químicamente sabemos de dónde viene la, la contaminación. Por tanto... La primera característica que nos importa de la emisión es la composición química y su carga, ¿vale? No es lo mismo que emita arsénico que que emita calcio, ¿no? El efecto en la salud será radicalmente diferente. Y también, pues es eh, una central térmica como la de Andorra en pues emitía un millón, y medio de, un millón y medio de metros cúbicos por hora de, de, de aire contaminado, ¿no? Entonces, es importante la carga y su composición, ¿no? Pero hay otros factores, por ejemplo, esta es la térmica de Andorra, en Teruel. Y esto, esta foto es de, de, de la Rábida, en, en, en, en Huelva, y esto es Fertiberia. Como veis, Fertiberia tenía una chimenea muy pequeñita, pero a 100 metros produce un impacto en la calidad del aire increíble, mientras que Andorra, Teruel, pues esta chimenea tiene 348 metros de altura, sale el aire, como sale el humo, como este humo es muy caliente, asciende aún 700 metros más y entonces empieza a transportarse horizontalmente. Por tanto, a 100 metros de la central térmica, esto no hay ningún impacto en la calidad del aire, ninguno. De acuerdo, esto se produce a decenas de kilómetros, cuando choca con la topografía. ¿no? Por tanto, aun siendo esta carga mucho mayor, como 100 chimeneas de este tipo, el impacto al lado es mayor esta que esta. ¿no? Y finalmente es la distancia a los receptores. Fijaros, esto es una calle con tráfico y la emisión se produce a esta distancia, si veis los ciudadanos, ¿no? mientras que la central térmica, o para que afecte a un ciudadano cuando le llegará su contaminación estará muy, muy diluida. ¿no? Por tanto, esto es muy importante. Y también la dilución, la dilución de esta contaminación. Ahora, por la noche, ¿qué ocurre? Eh, eh, el viento dominante es, por ejemplo, en Valencia es de terra, ¿eh? de tierra a mar. Y es un viento laminado. Pero, como no hay radiación solar, no calienta la superficie y no hay convección, no hay turbulencias. Entonces, la mezcla de estas turbulencias que veis aquí, que se produce cuando se calienta el aire, nos produce aquí un límite en donde que, que, que decimos que es el techo de la capa de mezcla. Y imaginaros, si emitimos un contaminante con esta capa de mezcla, la dilución pues puede tener, pues, por ejemplo, en Madrid a mediodía se puede llegar a 3 kilómetros de altura. Se diluye todo a 3 kilómetros. Pero a las 7 de la mañana, si habéis estado en Madrid y habéis visto la, la capa, eh, la, la, la calima parda que dicen ellos, es la boina sobre Madrid, es porque, eh, claro aún no hay convección y la contaminación está acumulada por la mañana aquí. Si se pudiera ver la contaminación a las 3 de la madrugada, estaría por debajo de los edificios. De acuerdo, Entonces, la misma emisión emitida aquí o emitida aquí, el impacto en calidad del aire es, es muy diferente. Por tanto, fijaros, un día de mucho calor, que ten, tenemos mucha radiación solar, mucha convección, la capa de mezcla, con su inversión térmica se pone aquí arriba vale, y por tanto pues, ¿puedo, puedo interrumpirte porque sí. es una pregunta que nos hacemos aquí en Valencia no sí. que nos están saliendo los niveles de PM 2,5 más elevados a partir de la noche pero esto es, esto? es otra puede ser por otra no bueno, eso es otra historia ah, te lo explicaré vale, ahora no es, bueno no te es lo digo ya queda, no es porque hay un momento de, de que el aire se para no, y es lo, esto que estás no, ahora, vale, vale. No, porque, porque en Valencia, eh, como, como hay mucha emisión y, y por el día, eh, pues los niveles, si tú miras los niveles en las estaciones de calidad del aire, dan más elevados por el día que por la noche. ¿Qué pasa? Que los sensores de bajo coste confunden la, los condensados por humedad con las partículas. ¿Vale? Entonces. Por el día que la, al bajar la temperatura la condensa muchísimo, por eso por la noche ves que hay rocío y que las superficies están mojadas, ¿no? Por, por la mañana no. Entonces, las medidas son sobre todo válidas por, por el día porque la humedad atmosférica es, es suficiente baja como para no interferir la medida de los sensores de bajo coste. ¿Qué ocurre en... En las cabinas de calidad del aire que tienen la generalidad en, en, pues en la pista de silla, por ejemplo, pues tienen unos, un sistema que seca el aire antes de medir partículas y entonces no tiene esa interferencia. ¿vale? Pero lo que sí que ocurre es que un día por el día, esto es a mediodía, pues tienes 900 metros de capa de mezcla, la inversión térmica y por tanto se diluye, pero los días nublados o días que tienes un anticiclón muy potente vale, y que eh, reduce la capa de mezcla a muy cerca de la superficie, puede ser que a mediodía solo tengas 100 metros de dilución. Por tanto, la concentración se acumula nueve veces. Por eso la contaminación es más elevada en invierno que en verano. No solamente porque haya más calefacciones en invierno sino porque en verano es más típica esta situación y en verano cuando tenemos anticiclones es más típica esta. ¿De acuerdo? La distancia, fijaros, estas son medidas reales que hemos hecho nosotros de Olín del Diésel hasta 250 metros de la acera de, de calles de Barcelona. ¿no? Entonces, lo que vemos es que para reducir la contaminación al 50% de la acera, tienes que alejarte 25 metros de, de, de esa acera, ¿no? Y esto es muy importante porque si pones un carril bici solamente con una aleta de tiburón separando el tráfico de las bicis, estamos a este nivel de, de concentración. Solo que lo pongas eh, el carril bici a 7 metros o a 10 metros del tráfico, pues ya, ya reduces un... un un 60% de la contaminación, ¿no? ¿De acuerdo? Y es muy importante también la exposición durante lo que en inglés se llama computing y aquí, y en español, se debe traducir por in, itinere, ¿no? Que es cuando vamos al trabajo o vamos al colegio. Y estos son 40, bueno, un montón de niños de 40 escuelas eh, de, de Barcelona que les pusimos medidores... Y entonces, esto de aquí es cuando están en casa y en color rosa es cuando van al colegio. Y esto de aquí es cuando vuelven del colegio a casa. ¿no? Entonces, fijaros que invierten en, en el traslado del colegio a casa y de casa al colegio el 6% de su tiempo. Pero como los niveles de Ollín del diésel, como veis, son tan altos, pues supone el 12% de la exposición integrada. Pero como además van andando y, y, y no están durmiendo, sino que van andando y respiran, eh, inhalan con una frecuencia superior, supone el 20% de la dosis de carbono negro en sus pulmones. Entonces, solamente estando expuesto el 6% yendo al cole o volviendo, reciben el 20% de la dosis del día. Por ejemplo... Por la noche pueden estar mucho tiempo, mucho más tiempo que, que viajando al cole, pero eh, el ratio de inhalación es bajísimo. Y dentro de su habitación, como veis aquí, los niveles de Black Carbon son muy, muy bajos. ¿no? Entonces, pues dentro de casa, eh, durmiendo, están el 45% del tiempo, pero reciben el 20% de la dosis. O sea, el, 20, el 6% yendo y volviendo al cole, o el 41% eh, durmiendo dentro de casa nos dan la misma dosis eh, de, de carbono negro. Y, y no hablemos del metro, esto es un estudio que hicimos en 2012, que en concentraciones de PM2,5, pues, pues los niveles son, son elevados también. Pero, pero para, para calmar a la gente, pues puse esta tabla en el artículo para que se vea que en el metro... Los niveles no son más altos que yendo en coche o en autobús o en bici o a pie, ¿vale? Porque estás al lado del tráfico, ¿de acuerdo? Y entonces el tráfico, pues eh, la proximidad al tráfico incrementa la exposición. Bueno. Vale, una pregunta sobre este sí. tema que nos lo preguntan eh, gente de con bici, gente de fuera. ¿Hay estudios con en relación a la contaminación que producen las gasolineras? Porque. Tenemos sí. colegios que nos preguntan si es, eh, estas gasolineras que están poniendo tan cerca de los colegios, si hay estudios que demuestren que, que te hago esa pregunta, dime, mm. no hace falta que te explayes, simplemente dime si conoces algo. No, no, a no, no de sí, claro que sí. No, no, no, hay, no conozco estudios de gasolineras al lado, pero, pero lo que estás haciendo es en, incrementar la concentración del menceno sileno y tolueno, que son... Que son eh, muy malos para la salud y que, y que son una de las principales fuentes dentro de una ciudad es la gasolinera. O sea, hay que apartar los focos de emisión del tráfico como lo veremos luego, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, esto es como nosotros en Europa mejoramos la calidad del aire. Se llama la estrategia temática y lo que hacemos es en 2010, eh, la, directiva, la primera directiva de 1999, pues si en Valencia teníamos 70 microgramos por metro cúbico de, de PM10 de media, pues se puso 40 de valor límite. ¿vale? Y entonces se, se, en Europa se desarrolló una serie de directivas para, sobre emisiones para reducir las emisiones, de manera que 35 coches de, de 1999, eh, perdón, 35 coches actuales emiten. Lo que emitía uno en 1999. Entonces, claro, eso han sido las normas euros, ¿no? Y eso en chimeneas de industria, de centrales térmicas, se ha hecho lo mismo, ¿no? Eh, ha tenido el mismo efecto. Ha reducido muchísimo los niveles de emisión, ¿no? El problema es que esta directiva decía que en el 2010 se cambiarían los valores límite, estos, por la, los valores de, de de la OMS y eso no se hizo. Y se dijo que sería en el 2013, que se, tampoco se hizo y ahora se ha pospuesto para el 2023. ¿vale? Entonces, hemos estado 10 mmm, años sin mover esta rueda, porque el cambiar este valor límite y hacerlo más estricto y decir es que Valencia incumple la legislación, pues entonces obligan a Valencia a que tome medidas para reducir la calidad del aire. Pero si este valor límite es muy permisivo, pues no hay obligación para tomar medidas y reducir la contaminación. ¿no? Entonces, esta es la disfunción legislativa. Fijaros que en PM2,5, que es el contaminante con más efecto en la salud, el valor límite de nuestra directiva, el valor límite anual es 25. Y la guía de la OMS del 2005 proponía 10. ¿De acuerdo? Por tanto, en, en lo mismo en, PM, en PM10 es 40 y la OMS proponía 20. ¿Vale? En Benzolfa Pireno, 1 y la OMS propone 0,12. ¿Vale? Entonces, ahora que ha salido el 22 de septiembre del 2021, salieron las nuevas guías de la OMS, pues fijaros, ahora ya hay evidencias que el valor, an, an, el límite anual de PM2,5 debería de ser 5. Y nosotros no tenemos 25, ¿de acuerdo? Para PM10 tenemos 40 y debería de ser 15. Para óxido de nitrógeno, 40 y debería de ser 10, ¿no? Bien, aún teniendo esto, aún, aún no teniendo en cuenta esto, tenemos cuatro contaminantes que llamamos críticos porque los incumplimos, el valor límite legal o los valores guía que tenía la OMS en 2005. Si nos ponemos a los valores guía del 2021, se incumplen casi todos, ¿no? Entonces, para que veáis que, que no me lo invento, esto es la hoja de la directiva europea, la primera directiva hija de 1999, que decía, veis, el 1 de enero del 2020, el valor límite anual será de 20 microgramos por metro cúbico de PM10, ¿no? Mientras que hasta entonces era de 40, pero la directiva 2008 la derogó este anexo de la directiva y entonces se dijo, bueno, esto se producirá en el 2013 y el 2013... Se dijo que el 2020, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Este artículo es muy interesante del grupo de Nino Kunzli, que es un epidemiólogo de Basilea. Y entonces, lo que dice él, dice, político, eh, eh, valores límite fijados políticamente respecto a, a valores límite fijados con, va con, con criterios científicos de salud. ¿no? Entonces, estos son los valores de PM10 y de pm medio que tenemos en nuestras directivas de calidad del aire. Estos son los que proponían en 2025, en 2005, que ahora son mucho más bajos. Pero eh, ya hay países como Suiza, Suecia, Finlandia, Australia, que dijeron, no, nosotros vamos a ponernos ya los valores de la OMS. Y entonces Finlandia, Finlandia eh, Suecia y, y Suiza no luchan por cambiar la directiva europea porque como Europa no cambiaba esos valores, ellos ya los han puesto, ¿no? eh, Entonces también California desde el año 1995 y luego Estados Unidos unos años después pues ya tenía 12 y nosotros, eh, pues fijaros 30 años más tarde eh, aún tenemos 25, es que es, es increíble, ¿no? Entonces Fijaros en Canadá, efecto, pues, Canadá, ¿desde cuándo tiene Canadá y todos sus países, desde cuándo decidieron eh, seguir directivas de protección de salud? Prácticamente desde que Estados Unidos lo hizo. Y en esto, aunque sea. ¿Sabéis quién es uno de los culpables principales? Arnold Schwarzenegger, que fue, eh, tiene siete, siete carreras, creo, y fue gobernador de California, y él, y él cree muchísimo en estos temas, aunque es republicano. Pero creen muchísimo, entonces es el que puso 12 y entonces el que forzó a Estados Unidos a, a, a bajar sus valores. ¿no? Eh, eh, bueno, pues esto es, es el eh, Barcelona, como veis, desde el 2010 que cumplía la legislación eh, y ya no hasta la actualidad eh, se ha quedado constante. Madrid, lo mismo veis, constante y en cambio, fijaros, Suiza. como han estado en incumplimiento normativo legalmente su justicia les ha obligado a tomar medidas. ¿no? Y ahora que han salido las nuevas guías de la OMS, pues fijaros que ellos están muy cerca y nosotros estamos bastante más separados. ¿no? Bien, esta disfunción es esta, que para, en PM2,5 solamente el 4% de la población europea está expuesta a niveles superiores al valor límite legal y el 97 al 97% de las guías de la OMS. ¿vale? De ahí... La urgencia y la necesidad de cambiar en óxidos de nitrógeno es el 4 respecto al 94, en ozono el 34 respecto al 99. Por tanto, ahora se está cambiando y el año que viene tendremos directiva nueva. Por tanto, ciudades que cumplen ahora la legislación sin problemas, el año que viene no la cumplirán. Y eso no es que estemos más contaminados, sino que vamos a exigir más. Entonces, para que veáis... Pues este es el, único, el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente del 7 de diciembre de 2021 y fijaros, se calculan que en, el, en 2019 307.000 muertes prematuras anuales atribuibles a, al PM2,5 en Europa de los 27. Y 40.000 debidos al óxido de nitrógeno y 17.000 al ozono. Por tanto, como veis, el PM2,5 es el más importante, ¿vale? Pero el NO2 también. Porque hay muchos, la gente vive en ciudades y, y hay mucho NO2 en las ciudades. Entonces, fijaros en el NO2, ¿vale? Que son eh, los puntos rojos que son los que incumplen, están en ciudades grandes. ¿no? Eh, en el 2020, como de media se redujo el tráfico el 20%, pues fijaros que está en verde. ¿vale? Entonces, eh, si ponemos el valor límite, pues prácticamente esto es desde Estonia hasta Grecia, la, eh, la media de los países, ¿no? y si, pero si ponemos el valor límite de la OMS pues la mayoría estarían incumpliendo. ¿no? Entonces, es el tráfico, estos son los mapas que hacemos con dosímetros, en Valencia también se hacen, la Generalitat, el CEAM y, y Mesura también producen estos mapas, pero aquí veis que es el centro, no el, el puerto, ni la zona industrial es el centro, donde están los puntos negros y es el tráfico. ¿no? Entonces, fijaros, Valencia tiene 370.000 vehículos, creo recordar, y, eh, o, dos, o, o no, turismo, 270.000 y Barcelona tiene 570.000 y Madrid 1.400.000 y, por ejemplo, Londres, tiene dos, eh, dos millones y medio, o Roma 2 millones, ¿no? Berlín un millón y medio. Pero cuando dividimos esos coches por kilómetro cuadrado, nos salen esos. Entonces, Barcelona sale 6.000 coches por kilómetro cuadrado matriculados. Y fijaros, Valencia, que tiene 300, creo que son 370.000 coches, tiene más coches por kilómetro cuadrado que Madrid. Fijaros la diferencia en número de vehículos y la diferencia en densidad de vehículos matriculados. ¿no? O Londres, que tiene dos millones y medio de coches, fijaros, que, que tiene 1.370 coches por kilómetro cuadrado. De acuerdo, o Berlín, 1.500, ¿no? Eh, menos de 1.500, 1.100, ¿no? En Oslo, 500. ¿De acuerdo? Y solamente Torín, Milán, eh, Nápoles, llegan a tener estas densidades que tenemos nosotros aquí. ¿no? Entonces, esto es fácil, escoger el Atena, Ámsterdam eh, que tiene mil coches por kilómetro cuadrado y como veis, eh, entre la, dos, dos vías de tráfico, eh, tiene 500 metros y, y veis mucho verde y la sombra de los edificios bajita porque porque tienen dos plantas los edificios en el centro. Si nos vamos a Madrid, pues veis aquí eh, Paseo La Castellana con verde, Serrano, Velázquez, Goya, veis entre dos, entre dos calles con mucho tráfico, hay dos que no tienen mucho tráfico y veis verde, ¿no? Pero cuando vamos a Valencia y a Barcelona, pues ya veis, no hace falta decir nada, ¿no? una densidad grande, como decía Maimónides, aunque haya poco tráfico en esta calle, mal ventilada, pues, pues se acumula la contaminación o aquí veis que la sombra es muy grande porque los edificios son de siete plantas y en, en cada lado de este, de este bloque de pisos, de esta manzana, pues hay más de 15.000 coches al día. Bien, y además tenemos el fraude del diésel, que estos son los Euro 6, lo que se habían comprometido a emitir y esto es lo que emiten realmente en condiciones de circulación en cuanto a óxido de nitrógeno pues alrededor de 10 veces más de lo que se habían comprometido. Ahora, desde el año 2019, un diésel es más limpio que un gasolina, pero los diésel construidos hasta el diciembre del 2018, pues entran en este rango, ¿de acuerdo? Bien, el segundo contaminante son las partículas, que como veis, si miráis el PM2,5 o el PM10, pues estamos en verde, ¿vale? Pero, pero si miráis... Estos países, en vez de poner el rasero que pone la Agencia Europea de Medio Ambiente de, de, la, de los valores de la directiva, ponemos los valores de, eh, de, de la OMS, pues eh, estaríamos todos en rojo. ¿no? Y esto fue el profesor Dockery, eh, eh, que, que en 1993 hizo este estudio que se llama de las seis ciudades, en donde se veía que por cada incremento... Eh, que había una correlación clarísima entre las, la mortalidad prematura y, y la concentración en PM2,5 en seis ciudades americanas que tenían muchos niveles, muchos mejores que aquí. ¿no? Entonces, bueno, todas son malas, no solo las 2,5, las PM10 pueden producir, llevan el polen, llevan los alérgenos, llevan los metales de los frenos, de los coches, de las ruedas y producen inflamación en los alveolos. Y producen problemas. Pero después tenemos la fracción de y medio a 0,1 que se depositan en el pulmón y que producen mucha más inflamación porque llegan hasta ahí, ¿no? Y finalmente las fracciones ultrafinas que, que producen problemas cardiovasculares. Por eso la principal mortalidad atribuible a esas partículas se debe a, a muerte cardiovascular y cerebrovascular más que a respiratoria, ¿eh? En donde esto es de Fleming Case, que es un colega nuestro holandés. Y entonces, PM2 y medio llega al alveolo y se deposita aquí puede tener, eh, causar problemas de inflamación. Pero los macrófagos, que son estas células de los pulmones, los, las incluyen en su citoplasma y luego. Cuando espectoramos de primeros y medio de, eh, y se saca de, de los alveolos, pero las ultrafinas, que estas sí que son del tráfico puro, puro, puro, estas son tan pequeñas que no solamente no, no se retienen todas aquí, sino de las que recibimos alrededor de, de un 15%, de las que llegan al alveolo, un 15% translocan el alveolo, es decir, llegan al torrente sanguíneo porque con el intercambio de CO2 y y oxígeno, pasan estas partículas y entran al en torrente sanguíneo. Por tanto, pueden agravar enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, etcétera Pero además, son tan pequeñas que los macrófagos no las identifican y por tanto su tiempo de vida en la atmósfera es, es elevado. ¿no? Vamos, esto es de el, el, Lancet, que es una de las revistas más buenas en medicinas, pues tanto para... El género masculino como el femenino dan como la cuarta causa de mortalidad a nivel global se debe eh, a la, la calidad del aire, a la mala calidad del aire. Y como veis, esta barra de aquí, que es la mayor, y esta de aquí es cardiovascular de SIDES, o sea, debido sobre todo al agravamiento de problemas cardiovasculares. Y en cuanto al origen, pues... El origen es diverso, no es tan claro como el óxido de hidrógeno, pero aún así en este estudio que hicimos en cuatro ciudades, pues entre el 30 y el 40% viene del tráfico, ¿vale? son ciudades del sur de Europa, ¿no? midiendo un año en la composición química. Y de este, de este 30 al 40%, un tercio viene del, arruedo, del desgaste de frenos y de ruedas, y el otro 20% a 30%, del, del tubo de escape. Pero aunque tengamos coches, ahora estamos con un proyecto con Audi, estamos comparando el mismo coche Audi que sea de gasoil, híbrido y eléctrico. Entonces, como los eléctricos llevan más baterías más pesadas, pues producen más desgaste de frenos y ruedas. Es, es la hipótesis que estamos probando, ¿no? Entonces, emisiones cero de los vehículos eléctricos, no. ¿vale? Y después, pues tenemos el polvo de las obras de construcción y demolición, el, eh, los buques del puerto entre un 4 y un 2%, la industria alrededor de, de un 5 a un, a un 10%. Eh, es una mezcla, ¿no? Y en pm 25 y medio, pues también es importante, y esto nos llamó mucho la atención, veis aquí en Porto, Florencia y Milán del 25% al 30% de los días de, del PM2,5% de los días de más contaminación se debía a la quema de biomasa doméstica y residencial, a las calderas domésticas de biomasa eh, que, que se han puesto eh, a tope por, por el, porque son baratas y no hay una, una regulación que obligue a poner calderas de bajas emisiones en, en las casas. ¿no? Bien. Otro efecto de esta quema de biomasa es el benzoalfapireno, el benzoalfapireno es el tercer contaminante crítico que como veis, pues en Manlleu que es el sitio más contaminado en benzoalfapireno de España, pues como veis, es un problema no había benzoalfapireno en el 2008 y a medida que se han ido poniendo calderas de biomasa, pues se llegó a niveles elevados, pero no es que Manlleu sea más sucio, es que hay pocas zonas Rurales en donde se, vida, se, se mida benzolfapireno. ¿no? En todos los pueblos que, que hayan muchas calderas de biomasa, los niveles de benzolfapireno, un hidrocarburo aromático cancerígeno, son superiores que en las grandes ciudades. vale Finalmente, el ozono, ¿no? que es un contaminante que se genera en la atmósfera a partir del óxido de nitrógeno. Y como veis, con, se, se produce con, con la radiación solar y por eso es un problema del sur de Europa sobre todo. Pero curiosamente, por primera vez en la historia de la calidad del aire, en el sector mediterráneo, no se superó los niveles de, de ozono de la legislación, sí los de la OMS, pero no los de la legislación, eh, eh, debido probablemente a la reducción del tráfico. Eh, que hubo en el 2020, pero también... Del, probablemente de los cruceros, porque son una fuente de óxido de nitrógeno muy importante. ¿no? Y en el 2021 ocurrió lo mismo. En el 2021 hubo más tráfico, pero tampoco había cruceros. Por tanto, creemos que es entre menos tráfico, menos aviones y menos eh, cruceros probablemente han causado el que, no se, el que se incumpliera. Bueno, me estoy, ya llevo exactamente ahora 45 minutos. ¿Tengo cinco minutos más? Espera, sí, sí, por mí sí. Vale. Que bueno, sí. Pues, pues muy rápidamente vamos a ver qué han hecho las, las ciudades punteras, que, que sí que han hecho muchas cosas para mejorar la calidad del aire. ¿no? La, primera, la primera medida es que han tomado eh, los planes de calidad del aire y son de ámbito metropolitano. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va vive en la Cañada y va a Valencia a, a trabajar o gente que vive en Valencia y va al parque tecnológico de Paterna a trabajar. Entonces, mmm, eh, si no consideras a Paterna eh, en el plan de calidad del aire y en la movilidad, pues a esa gente eh, y no mejoras ese transporte público, malo, ¿no? entonces Segundo, bueno, la primera medida es la mejora del transporte público y sobre todo metropolitano. En nuestras ciudades el que no coge la bicicleta, no va andando o no coge el transporte público para ir al trabajo o al colegio es porque no quiere. ¿vale? El problema es cuando hablamos del ámbito metropolitano o cuando la, queje, la gente se queja en el ámbito metropolitano. Entonces, lo que proponemos nosotros es que... que sobre todo, incrementar las redes de autobuses metropolitanas, porque los trenes y, y los metros se hacen carísimos y, y largos en su construcción, y poner los parkings disuasorios en la ciudad de origen, o sea, no en la Universidad Politécnica de Valencia poner allí un parking en la entrada de Valencia para que la gente venga a Valencia y deje el coche ahí y luego no, no porque, porque tú ya has producido la inundación de coches, ¿no? Entonces, desde la propia ciudad que se pongan transporte público y parkings asociados a ese transporte público. Es decir, en la cañada mucha gente vive en, en, en casas pareadas o como sea, pues que se ponga un parking grande en la, pañada, en la cañada, que dejen los coches, sus coches allí, si no quieren ir andando o en bici, y entonces de allí que salga el autobús con un carril bus directo hasta Valencia para que entre sin ningún tipo de, de, de congestión. ¿no? Luego, reducir el número de coches. De, eh, tenemos la, la primera medida es que la gente vaya con transporte público, con bicicleta o andando, pero, sin, pero si hay gente que tiene que coger el coche, eh, eh, bueno, tendremos que ver cuál es esa, ¿no? pero tenemos que reducir el número. ¿vale? Eh, los coches que entren Andes ser limpios, que son las zonas de bajas emisiones, que excluyen los coches más contaminantes. La distribución urbana de mercancías. Pensar que las burgonetas de reparto y los taxis están circulando 10 días, 10 horas al día. Por tanto, los tenemos que, que reducir, que mejorar para que, para que hayan menos emisiones. Poner casillas en el metro, en, la, en las estaciones, en, en, en lugares públicos para que la gente recompre… Compre, ...recoja las compras por internet allí y no tengan que llevarlas a casa, ¿no? eh, eh, si, si una persona va a trabajar con su coche, media hora de ir y media de vuelta... ...está contaminando una hora, pero una furgoneta de reparto está contaminando 10 horas. Por tanto, si electrificamos o hibridizamos esos vehículos y ponemos ahí la subvención... ...pues el efecto en calidad del aire será mucho, más, mucho mayor. Y finalmente la medida más importante, que es el, el rediseño urbano. ¿no? Entonces, vamos a verlo rápidamente. Bueno, esto es las causas ¿no? de reducir eh, las vías para reducir el, el, el tráfico que entra en la ciudad. Hay que poner pequeñas presas en las cuencas hidrográficas desde la cabecera. Es decir, si esto de aquí es paterna, pues pongamos el parking disuasorio aquí, la presa de coches aquí y de aquí con carril bus, directo hasta la entrada de Valencia, ¿no? Si ponemos la presa a la entrada de Valencia, lo que estamos haciendo es producir inundaciones de coches en la, en la entrada de Valencia, ¿no? Por tanto, si ponemos este sistema hidrográfico conteniendo los vehículos desde su ciudad y luego con transporte público o con bici, con carril bici, pues perfecto, ¿no? Entonces, cómo reducir los vehículos, pues Estamos en esta condición, ¿no? Mucha gente con su vehículo propio, los parkings de sus orios, como veis, están vacíos, y, y, y el transporte público, poco, ¿no? Tenemos que ir a esto, como la Plaza Cornaren de, de Ginebra, yo voy 15 días al año, y es así desde hace 15 años ya, y nadie se ha quejado, y ningún juez los ha denunciado por, por evitar que entren solo los residentes o los que van al hotel, y entonces está bien distribuido el tráfico las bicicletas, no hay congestión para entrar, etcétera. ¿no? Entonces, ¿cómo lo han hecho? Pues, pues con peajes urbanos, eh, incrementando el transporte público y restringir el acceso y el parking, a lo, solamente pueden aparcar en la calle los residentes. ¿vale? Cuando ya nos han reducido un 30% los coches, el 70% que entra tiene que ser limpio, hemos de pasar… De estos coches a estos. Para esto están las zonas de bajas emisiones. ¿no? Hay 280 ciudades en Europa que tienen zonas de bajas emisiones. Algunas desde, desde el 2000... Bueno, la inventó Estocolmo en 1996. Pero, pero en bloque, por ejemplo, en Alemania, desde el 2008, todas las grandes ciudades alemanas lo tienen. Nosotros vamos 15 años más tarde, solamente con dos zonas de emisiones de momento en Madrid y en Barcelona y con los tribunales de justicia en contra de las zonas de bajas emisiones, cosa que no ha pasado en el resto de las 280 zonas de bajas emisiones que hay. Bueno, el coche eléctrico es, eh, va dentro de esto, de las zonas de bajas emisiones. Tenemos que favorecer que se produzca este cambio, sobre todo de, de, de vehículos. ...de distribución urbana de mercancías y taxis que se electrifiquen, ayudarlos a ellos y a las motocicletas urbanas, ¿de acuerdo? Eh, a estas, porque, eh, por ejemplo, en, en Noruega en 2021 el, el 86% de las ventas de vehículos fueron eléctricas, pero en España fue el 3%, por tanto, nosotros estamos muy lejos de que el vehículo eléctrico repare el problema, pero nos tenemos que preguntar si queremos tener esta ciudad cambiando los coches diésel y gasolina por eléctricos o queremos tener esta ciudad, ¿no? Entonces, pues esto, la distribución urbana de mercancías, lo que os decía, la, eh, por ejemplo, en, en Nueva York se reparten, eh, el, el repartidor tiene las llaves del pequeño restaurante, en Manhattan hay 10.000 restaurantes, pues eh, muchos de ellos dan las llaves al repartidor y por la noche a las 3 de la mañana le deja la carne, la verdura, la bebida, el pan, lo que sea, en, en el pasillo de su restaurante o en la entrada de su restaurante, y al día siguiente el propietario o la propiedad se lo encuentra y ya está. ¿no? Eh, las casillas para recoger las compras por internet, etc. ¿no? Y finalmente el rediseño urbano. ¿no? Como ejemplo son las superillas de, de Barcelona, he puesto, pero hay muchos más, que aquí pues esto lo que se trata es eh, estos son 500 por 500 metros y hay coches que circulaban por todas las calles y ahora solo se dejan circular por este perímetro. Entonces, claro, si no hemos reducido el número de vehículos, pues no podemos cogerle espacio al coche. Entonces, ¿qué pasa? Si no reducimos el número de vehículos, estos coches que circulaban por todas las calles los obligaremos a pasar por estas de la periferia con lo cual la contaminación aquí incrementará. Si no hemos reducido el número de coches, tendremos que poner los carriles bicis mezclados con, las, con, con los coches. Eh, si, eh, si, hay, si no reducimos el número de coches, pues tendrán que pasar al lado de, de los colegios, o de los geriátricos, o de los hospitales, o de los centros de atención primaria. ¿no? Entonces hay que reducir el número de coches y incrementar luego la distancia del ciudadano al tráfico, hacer zonas más verdes y que lo que hacen es favorecer, al no haber tanto ruido ni tanta contaminación ni tanto peligro, hace que la gente coja más la bicicleta o vaya más andando. Se reduce el sedentarismo y se reduce el riesgo cardiovascular. Y, en definitiva, la ciudad es más. ¿no? Bien, pues para terminar, deciros que, que hay que seguir mejorando. Europa ha hecho mucho. En 1990 teníamos un millón de muertes prematuras anuales atribuibles por la Agencia Europea de Medio Ambiente a, a la mala calidad del aire. Ahora tenemos 300.000, que son muchas, pero pero hemos reducido 700.000 y tenemos que continuar eh, que esto hacer que esto baje, no que se ten, que parece que desde el 2010 como si se hubiera quedado estancado, ¿no? Entonces pues tenemos que apretar para que nos pongan medidas. Mm. Y nada, muchas gracias por, de nuevo por invitarme, especialmente a Marían Sintes y a todos ustedes por, por su atención y por aguantar el rollo. Y estoy aquí a su disposición para discutir sobre bueno, lo que no, crean necesario. No nos no parece ningún rollo porque nos encanta este rollo. <risa> Somos masocas. Eh, eh, ha habido una pregunta, ¿vale? Te la voy a hacer ya. Eh, te sí. damos las gracias. Los, los, la gente que estamos escuchando te damos las gracias por, lo que, por tu presentación. Nos ha parecido muy, muy, muy interesante. Hay una pregunta y muy bien comunicado. Hay una pregunta que dice que, bueno, si en esos países donde se disminuyó los límites que se tenían que cumplir, como California, mm. Estados Unidos y, y mm. países nórdicos, mm. si, si se, se hicieron cumplir las legislaciones, porque claro... Claro, claro, claro, ahí está. O sea, um, un día cuando venga por España, si queréis, me gustaría que fuera a Valencia y que, que os diera una charla Nino Künzli, que es el, el epidemiólogo que, está, que, que ha luchado muchísimo en su país para que eso fuera así. ¿no? Nosotros, eh, por ejemplo, la central térmica de Andorra, en Teruel, para que os deis un caso, que contaminaba al norte de la comunidad valenciana, emitía 11.000 miligramos de so 2 por metro cúbico y gracias a la directiva de, de, de grandes instalaciones de combustión lo redujo a 900 ¿Vale? entonces imagínate qué reducción hay en los coches lo mismo no entonces todo ello nosotros nos obligaron a implementar eso legalmente España la Comunidad Valenciana Cataluña Madrid Andalucía nos obligaron a implementar a, a aplicar esas directivas de emisiones no y entonces bajó muchísimo eh, los niveles de contaminación muchísimo los coches imagínate un Euro uno emitía ciento 80 miligramos, no, 180 miligramos por kilómetro. Ahora un diésel Euro 6D emite 4,5 miligramos, o sea, 35 veces menos. Entonces mejoró mucho. ¿Y qué pasó? En el 2010 casi toda Europa quedaba, quedaba Avilés, por ejemplo, quedaba Villanueva del Arzobispo en, en Jaén por, por la quema de biomasa, quedaba Bailén, eh, queda Polonia, porque que, siguen quemando carbón, etcétera. No, no está todo resuelto, ¿no? Pero la mayor parte de, de Europa empezó a cumplir la directiva, a no incumplirla. Y entonces, ¿qué hubo? Pues hubo países que preguntaron a la Comisión, hombre, bajar los valores. La Comisión no los bajó y entonces fue eh, Suiza, eh, fue eh, Suecia, eh, fueron más países, ¿eh? Finlandia, fueron, fue también Inglaterra y se lo cambiaron. Y pusieron, no, nosotros vamos a ponernos esto. Y entonces, claro, eh, pues tenían que, que hacer legislación propia suiza. Pero si ellos mismos se lo ponen a ellos mismos, es que tienen alguna intención de cumplirlo. Claro, y, y de hecho y lo han cumplido. Por, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Los barcos en los lagos, como, como Suiza tiene lagos interiores pues tienen una obligatoriedad de unos filtros que tienen que aplicar a las chimeneas de los barcos. O bien el, el off-road, por ejemplo, por ejemplo eh, la maquinaria que hay para cuando se hacen obras, tanto públicas como privadas, los generadores eléctricos, ¿no? las palas, las grúas, todo esto, eh, ellos, los suizos, se hicieron una, una legislación para obligarles a poner filtros a esos motores. ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, Xavier, no es solamente todo cuestión de tecnología, porque cuando no, no, no, paré la no. charla de la movilidad infantil, claro, no, los niños no, no, no, suizos son de los que más caminan claro, dentro por, de los grupos eso. europeos. Muchas veces las soluciones no son tanto no, no, tecnológicas. No, de, como... de todas las soluciones te he puesto el coche eléctrico apoyando a las zonas de bajas emisiones, pero todas las otras, claro, porque una las, de las más cosas... positivas, son las no tecnológicas. Claro. Claro, o sea, no es que es la sensación que nos dan que los gobiernos no. españoles se basan mucho y una de las cosas, por ejemplo, que Ana en, también apoyando un poco lo que tú estás diciendo la barbaridad de los jueces españoles es que en Gijón, que se había construido durante la pandemia una vía ciclopeatonal para que durante la pandemia la gente pudiera explayarse un poquito más hay un juez que lo ha revertido para que vuelvan los coches uh -huh. Uh -huh. entonces nos tememos que muchas de las soluciones que se pongan son tecnológicas, cuando en otros países donde sí que se están cumpliendo, muchas de las soluciones son de quitemos los coches de los colegios, eh, bueno. soluciones más sencillas. Claro. ¿no? Es así, pero, pero hoy, hoy hemos tenido una jornada para los autobuses de hidrógeno vale y, y todo el mundo ha dicho lo mismo. Bueno, podéis poner autobuses de hidrógeno al transporte público, pero lo más importante es que la gente se pase del vehículo privado al transporte público, a la bicicleta o a ir andando. Sí. Esa es la medida. Después, si además el coche que cogen es eléctrico o el autobús es de hidrógeno, pues mejor, pero la, medida es, la mejor medida es esa. Vale, Las no tengo, tengo algunas preguntas un poco que me, que me... Eso es que tú estás convencido que la, la directiva europea va a cambiar, ¿no? Porque nosotros como con BICI hicimos alegaciones en agosto del año pasado, que fue cuando se, se pidieron... Eh, no, en ene, sí, no, lo de la directiva europea fue en enero. Tú estás convencido que la directiva europea va a cambiar. Sí, sí. sí porque ya ha ya estado en reuniones y, y está no. claro. La Dirección General de Medio Ambiente... Sabéis qué pasa ya que somos valencianos. Eh, no señor... todos somos valencianos, eh, te están bueno, escuchando de, bueno, lo estás haciendo especialmente por mí. Algunos, Pero aquí algunos. hay gente de Gijón, hay gente ya de. Ya lo he visto, ya lo he visto, de Cantabria, de, de todo. Pero, pero aquí decim, decíamos en Alcora eh, decían fum o fam, que significa humo o hambre. Y entonces cuando los de Alcora no veían que veían que la chimenea no estaba contaminando, decían: ¡Ostra, nos quedaremos sin trabajo! ¿No? Y entonces el señor Juncker eh, tú, aplicó la estrategia FUMOFAM y la señora Van der Leyen gracias a Dios, y la señora Merkel y la señora eh, Rivera, que es una ministra, la mejor que hemos tenido, el mejor ministro ministra de, de Medio Ambiente, pues se lo toman de otra manera y miran que no es FUMOFAM, sino hemos inventado el concepto de sostenibilidad que más o menos... ¿Significa terminar con el hambre sin el humo? Eh, Marian, ¿puedo intervenir? Sí, claro, no, si claro, no. claro, por supuesto. Sí, bueno, primero, Xavier, una vez más, eh, bueno, eh, felicitarte es un lujo escucharte. Yo te, te, te he conocido aquí en Euskadi, en Bilbao, en algunas jornadas <risa> que has venido uh -huh. por aquí con gente muy potente también de, de Valencia, concretamente. No, uh -huh. yo, hay una cosa muy importante que has dicho, y que está pasando muy desapercibida, eh, y me alegro que lo digas tú, es que mmm, quemar bioresiduos o quemar madera eh, uh -huh. eh, produce no solamente benzoapirenos o benzoalfapirenos, sino también emisión de partículas PM2,5 muy importantes. Claro, uh -huh. eh, hay, un, hay una guía que han sacado, igual le conoces, un tal Mark Brunfield, de Inglaterra, uh -huh. eh, uh -huh. eh, por un lado dice han reducido un porcentaje del orden del 20% eh, las emisiones de partículas eh, porque han reducido el uso de combustibles fósiles. Uh -huh. Pero fijado, fíjate, todo lo que han ganado en reducción eh, por quemar menos fósiles lo han perdido por quemar madera, porque es como sabes en Inglaterra la chimenea particular eh, se utiliza mucho. Entonces, claro, es algo además que me preocupa porque no hay normativa para instalaciones pequeñas o normales. ¿eh? Sí, pero, y está de moda. ¿eh? Sí, pero, y... pero, pero, ¿por qué en el Tirol que queman muchísima biomasa? ¿Por qué en Dinamarca que queman mucha biomasa? ¿Por qué en, en, en la Lombardía? ¿Vale? Ahí sí que hay legislación. Si los que hemos suspendido en junio, podemos preguntar a los que aprobaron cómo era el examen y nosotros aplicarlo. Por ejemplo, Lombardía, primero, número uno. Obligan a que la madera que se quema sea N+, plus certificada, sí, sí. que quiere decir que es de origen natural, certificada, uh -huh, uh -huh. y que tenga menos del, del 7% de humedad y menos del 3% de ceniza. Entonces, eso es obligatorio. Aquí mmm, la puedes comprar N+, plus o no, pero no te obliga. Segundo, tienen las calderas, las calderas clasificadas con cinco estrellas. Y solo dejan instalar las nuevas que sean de cinco estrellas. Si un fabricante tiene, tiene una y se la clasifican con tres, pues automáticamente la, re, la, la, la remodela para que pase el cinco, ¿no? Y entonces, si tú tienes una chimenea, una caldera vieja, dan el 65% de fondo sí. perdido a fondo perdido para que te la cambies a cinco estrellas. Es, hay sitios para sí. copiar, ¿no? Y después hay sitios también. Que las centrales térmicas, por ejemplo Villanueva del Arzobispo, tienen una central térmica que utiliza biomasa de los olivos, residuos de los olivos, y después las casas particulares que queman, que queman leña. ¿no? Y entonces hemos podido comprobar que la causa son las casas particulares, porque sí, sí. en un foco industrial tú puedes aplicar la, la esto, pero por ejemplo en Valencia se deja quemar los arrozales en octubre. Y entonces yo tengo fotos hechas en avión de la albufera de Valencia que ríete tú de la contaminación más grande que haya tenido Valencia. Entonces, sí, creo que, la, que, Javier, la, la, lo peor sí. de todo es que en esa ocasión, cuando pasamos los límites de contaminación por la quema, lo único que hacen es decir que lo, las personas claro. vulnerables se refugian dentro de casa. Claro, claro. Pero, sí, pero además, fíjate. Cuando muchos ayuntamientos dicen se, eh, ahora se, se permite hacer quemas agrícolas, ¿no? Y cuando es cuando no hay viento para que haya para que no haya problemas de incendios. Y cuando no hay vientos, cuando seguro que perjudicas más la calidad del aire. Sí, Javier, ¿Sí? Javier, sí, yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente en los países avanzados eh, no hacen falta eh, normas que, que lleguen de Bruselas. Pero el problema está que la mayoría de países europeos, eh, claro, Bruselas creo que debiera de, o debería eh, poner unas normas para todo el tema este de quema de madera porque están vendiéndolo con una energía, digamos, verde, ¿verdad? Y, y no lo es. Y 100%, es un problema muy gordo, muy gordo. Es que... Y, y para pa acabar, otro tema que me ha gustado, pero no, no sé. Oye, me dices que parece, porque se va retrasando, que la directiva esa ya que tiene casi sí, sí. Bien, ahora, ¿no? sí. ahora sí, ahora sí. ¿Y a qué ahora, niveles PM2.5 se está hablando, por ejemplo? No lo sabemos. <risa> aún. Esto, esto será la discusión final, pero, pero yo ya he estado en reuniones y, y, y de momento, porque vamos a ver, no quiere decir que tengamos que poner los 5 de PM2.5, ¿vale? Uh -huh. No quiere decir eso. Pero yo sí que vería bien que se pusiera, me lo invento, por ejemplo, 10. ¿Vale? para cumplir en unos años y después que en unos años ese 10 fuese reduciéndose progresivamente porque las directivas tienen que estar vivas ¿vale? porque cuando para protegernos es, eh, eh, sabemos que no hay límite real de protección porque decir que tenemos que bajar a 5 es como decir que cualquier límite, que cualquier concentración ya nos afecta ¿no? eh, pero pero lo que no puede ser es estar desde el 2010, que hubiéramos tenido que cambiar, al 2023, con 40 microgramos de PM10. Eso, eso, estamos fatal, ¿eh? pero fatal. Y entonces, claro, todos contentos porque no cumplimos la legislación. Pero parece, todo, todo lo, el, el aroma que da, la discusión es buena y precisamente... El día, el miércoles que viene, organizamos el seminario de calidad del aire de España en la Universidad Jaume I en Castellón. Y viene eh, Vicente Franco, que es un castellonense de la, que está en la Dirección General de Medio Ambiente y, y está trabajando para esa revisión y nos explicará cuáles son las, las perspectivas eh, que ellos ven. ¿no? Y obviamente, la pregunta que, que has hecho de que, cómo veis el PM2 y medio, pues. Pues se lo haremos. Seguramente me contestará lo mismo que yo te he contestado, pero lo, lo haremos. Gracias, Javier. Gracias. No, gracias a ti por esas dos buenas preguntas. Uh -huh. Bueno, ¿hay más preguntas? Eh, nos pasamos Hay a... un comentario que me parece muy sí. bueno de Fernando Ruiz. Uh -huh. ¿Está por ahí aún Fernando o no? Sí, lo de las zonas de bajas emisiones y las etiquetas. Sí, efectivamente, las zonas de bajas emisiones se inventaron... Con las etiquetas antes de que hubiera el fraude de los, del diésel. Y está hecha para, la, para los coches, para, para las partículas, no para, para la NO2, ¿vale? Entonces, eh, ese, la, eh, no sirven mucho. Por ejemplo, un coche Euro 6, fabricado en 2018, puede llegar a contaminar muchísimo, ¿vale? En óxido de nitrógeno. En óxido de nitrógeno. Y este tiene una etiqueta verde de la DGT. ¿De acuerdo? Pero en partículas no. En partículas ese coche es muy limpio. En PM2,5. Entonces, si la OMS nos dice el, 12, el 6 de junio del 2012 que son cancerígenos, esas partículas, pues el eliminar los coches que no tengan filtro, ¿vale? Que, que son los que no tienen etiqueta de la DGT, entonces. Eh, pues es eliminar los cancerígenos, los coches que están emitiendo cancerígenos. Por tanto, efectivamente, es un poco timo esos, esas etiquetas para el óxido de nitrógeno, pero muy bueno para, para las partículas. Y, y ahora yo sé que Susana Gómez, que es la vicedora, vicedirectora de la DGT, eh, están ya a punto de sacar las nuevas etiquetas que ya tendrán ah, en cuenta Sabier, los, los Sabier, sí. Si me permites, y felicitarte y, y por lo siguiente. Has tocado el tema del metro eh, sí. y yo he seguido lo que se ha publicado, por lo menos a nivel general, de uh -huh. aquel estudio que iniciasteis hace unos años, creo que se acabó ya, y con una subvención muy potente de la Unión Europea sí. para ver cómo se podía mejorar la calidad del aire interior del, del metro, de, eh, en ese sí. caso de Barcelona. Eh, eh, ...porque iba a ser una referencia de aplicación para Europa. Eh, uh -huh. Fue un estudio, yo, yo lo que he podido leer, de gente muy buena que tienes en el equipo, eh, químicos también uh -huh. como yo, y que, bueno, eh, ¿en qué quedó aquello? Es decir, ¿por dónde uh -huh. va? Y soluciones muy bien. también a nivel de Barcelona, por ejemplo. Muy bien, porque nos han, lo que conseguimos es que, vamos a ver, hay cosas que son imposibles de resolver, ¿vale? Vamos a ver, donde, donde tenemos la exposición elevada es cuando estamos esperando el metro, uh -huh. ¿vale? Porque el, el, el, el metro entra en, en el andén frenando los, los, los frenos, bueno, no los frenos, sino sobre todo eh, hasta 10 kilómetros por hora retiene el motor, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Y luego de 10 kilómetros a 100 km frenan las pastillas, pero... Pero el desgaste de las ruedas con el raíl es lo que produce la contaminación, ¿vale? Entonces, además cuando entra el metro produce turbulencias y resuspende. Pero si tú miras, no lo que tienes solamente en esos dos minutos, sino en el, en el viaje integrado, porque cuando entras en el vehículo, dentro del tren, el aire acondicionado limpia la atmósfera. Y entonces tienes niveles realmente bajos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los, lo, el, el metro más sucio del mundo en calidad del aire es en, en el de Londres, es el de Londres, porque se hizo en 1800 y pico, se produ, se, no se tuvo en cuenta la ventilación para nada y se, produjo, se hizo a mucha profundidad, ¿no? En cambio, el metro más limpio, por ejemplo... Eh, esos metros que se llaman screen doors en inglés, que son eh, que se tiene, el andén tiene puertas también. Sí, ¿no? sí. ¿Vale? La línea 9 y 10 de, del metro está hecha así, aquí en Barcelona. Entonces, ahí puedes depurar el aire del andén, independientemente del aire de, de la, del andén. Y ahí cambiándoles, sugiriéndoles nosotros los cambios, Llegamos a tener mejor calidad del aire que en superficie. Y se ha quedado así. Entonces, lo que sí que ha salido es que ahora, bueno, el metro de Madrid, los sindicatos, nos contactaron muchos eh, y, y, bueno, desde que nosotros empezamos los estudios, París ahora no para de hacer estudios en su metro y, y, en, y en producir mejoras. Entonces, no es que seamos nosotros los primeros, porque los hongkoneses para el transporte público son los de Hong Kong y Taiwán. Ellos lo tienen muy estudiado. Pero, pero en Europa sí que hemos incentivado y sí que, sí que ha servido un poco de referencia. Sí. Has comentado, Xavier, para acabar por mi parte, algo importante, que efectivamente el tiempo mayor que, que pasa la gente dentro del metro es en los vagones, afortunadamente, pero cuidado. Sí. Nosotros hemos hecho, con estos equipos portátiles, hemos hecho, porque nos pidieron el sindicato de, de Madrid, los maquinistas, sí. hicimos un estudio de dos tres días con sí. decenas de mediciones eh, y ahí veíamos que había mucha diferencia entre los vagones eh, antiguos y los nuevos. Sí. Los nuevos, como el de Bilbao, eh, eh, está el aire más limpio que la calle y no digo sí. nada cuando es un día de inversión térmica, sí, que es la claro. pasada. Pero, sí, sí. pero, cuidado, todavía en Madrid tenemos, y no lo sé si en Barcelona, en Madrid cantidad de vagones antiguos. Por tanto, sí. no depuran ese aire eh, exterior. Uh -huh. no, en, en Barcelona todos llevan aire acondicionado porque hemos estudiado todas las líneas. ¿vale? Y entonces lo que hemos hecho son pruebas de apagar el aire acondicionado y ver cómo sube una burrada la contaminación dentro. ¿vale? Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, esto sería para dar una, una clase, pero, pero hay eh, la, las, las partículas, aunque la, los poros sean grandes, se depositan eh, por, por cargas inerciales también, y entonces tiene más efecto del que uno podía esperar el aire acondicionado. Uh -huh. Pero ahora tenemos un problema, ¿no? Es que con el Covid, pues lo que vemos, lo que veíamos es que que teníamos en aerosoles, eh, COVID, teníamos el SARS-CoV-2 dentro y para eso tienes que coger aire exterior para ventilar. Y entonces, pues llegamos a optimizarlo, tanto en el metros de Valencia, como, bueno, más allá de Barcelona, optimizar qué, qué, qué, qué inyección de aire exterior del túnel tenías que coger para, para reducir el riesgo de transmisión. Pero ahora, como vamos todos con mascarilla, no hay peligro de transmisión. Bueno, depende. La mascarilla quirúrgica mal usada tampoco es vale, que sea. Sí, bueno, sí. Hay otra pregunta. La mascarilla quirúrgica mal usada no sirve para nada. Ya, ya, ya, ya. ¿Cuándo han medido el interior de los metros? ¿Se midió también compuestos no. orgánico-volátiles no. y formaldehídos? No. no. no. no lo, que, lo que sí que hemos medido... Es eh, compuestos orgánicos totales y en los autobuses, por ejemplo, que es, que es todo plástico, ahí sí que lo medimos, son los niveles son, son muy elevados. Pero también en los coches, fijaros, bueno eso ya es ambiente interior, no tendríamos que hablar del ambiente interior, pero los retardantes de llama, pensar que los autobuses, los plásticos que están hechos, eh, aparte de desprender, cuando te compras un coche, que en España gusta el, el olor a coche nuevo, y es curioso. yo, yo a mí me apesta, me apesta. Pero eso es súper tóxico. Yo, yo doy clases en Wuhan, desde hace muchos años, en la Universidad de Wuhan. Y, y la última vez que fui, era, iba cada año, pero obviamente desde, desde el COVID he dejado y ahora lo hago virtual. Y, pero la última vez, en el 2018, vino un colega a buscarme al aeropuerto y se acababa de comprar el coche y te lo venden, te lo dan con un, un equipo que se enchufa al encendedor y que es un equipo para absorber con carbono activo COPS, compuestos orgánicos volátiles. Y sabes que durará, te dura tres o cuatro meses, al cabo de tres o cuatro meses se satura eh, y ya no sirve, pero mientras tanto ya... ya ya se han expulsado esos orgánicos volátiles. Y aquí igual nos lo ponen como ambientador porque según las estadísticas gusta ese olor. Uh -huh. Pero además de esos, de esos que se desprenden, pensar que los plásticos de esos vehículos están hechos con... tienen retardantes de llamas para que en caso de accidente no se enciendan más de lo normal. Uh -huh. Y eso también es, es nocivo. Pero vamos, yo, yo no me alarmaría. ¿De acuerdo? Eh, en un metro o en un autobús, pues eh, en el metro estás más expuesto durante el tiempo que estás en el, en, el, en el andén. Pero si tú miras el trayecto completo, porque el mayor tiempo de espera no estás en el andén, sino que estás dentro, y dentro son bajos, pues la exposición es baja. ¿no? Y además, si vas con el coche, respiras partículas ultrafinas que no las respiras en el. En, en el metro que ahí sí que los niveles de ultrafina son bajos. Javier, eh, la última, de verdad. Has comentado con buen criterio en Valencia, por ejemplo, que hubo esa reducción de contaminación y creéis que una parte puede ser eh, al sector marítimo, eh, que en ese periodo del COVID funcionó menos. La pregunta es, ¿hasta cuándo van a estar, es, ya sé que no se pregunta para ti, pero nos preguntamos, ¿Hasta cuándo va a estar el sector marítimo y el aéreo, el de aviación, fuera de norma? Bueno, el sector marítimo se rige por la directiva Marpol, que, es, que es, es de Naciones Unidas, ¿no? es. Y entonces estos hacen lo que quieren, ¿no? Y, y no hay manera. Y entonces no, es, es otro, otra historia de la globalización que nos hemos dado cuenta que, que no es buena <coughs> con la guerra de, de esta gente, pero. Pero también hemos visto que, ¿por qué es tan barato los productos que vienen de China? Porque el transporte eh, se utiliza con un combustible que vale 3 dólares la tonelada, que es el bunker oil, que llaman los ingleses, que es combustible basura. Claro, si nosotros hacemos que utilicen un combustible ilfo, pues entonces el precio ya no es barato. Y entonces está ligada a la subsistencia de ese transporte marítimo. ¿no? Pero, pero vamos, nosotros nos podemos defender, porque, por ejemplo, los, los eh, suecos han creado secas, que son zonas de bajo azufre en el aire. Entonces, ellos no dejan entrar en su territorio, en sus aguas marítimas, a, a buques que contaminen. ¿no? Pero aquí hay una guerra de puertos. Vale, si yo no descargo en, en Bilbao porque me lo ponéis difícil, me iré a, a Gijón, ¿me entiendes? Y entonces lo montaré allá y entonces están así los cruceros. Si me lo ponéis difícil aquí, me iré allá, ¿no? Y entonces es complicado. Yo ahí ya es más política que ciencia. ¿Y la, y la, aviación? ¿La aviación? La aviación, el problema que producen es sobre todo de partículas ultrafinas y de eh, ozono, ¿vale? Porque, porque el óxido de nitrógeno emiten, eh, pero NO, más que NO2, ¿vale? Y entonces, eh, al final, el NO se convierte en NO2 también, pero, pero está lejos de la ciudad. Y para que llegue a la ciudad es complicado. Pero en cambio, para el ozono de una región es muy importante porque son muchas toneladas y para, y para eh, gases efecto pero, invernadero, eh, para el cambio climático eh, la aviación claro la aviación, que, pero claro. esto supone que creo que es un 2 o un 3% de los gases mientras que el transporte por superficie es un 16% uh -huh. vale entonces eh, la, los aviones sí, efectivamente, no puede ser que te cueste eh, claro, pero todo eso es lo mismo si te cuesta más el taxi eh, de la, del aeropuerto a la ciudad que, que el ir a Irlanda, pues eso no es sostenible, ¿no? Y entonces, claro, pues aquí está complicado. Pero después en aviación está el sistema de seguridad que, que es complejo. Entonces el hidrógeno en los aviones aún está complicado. Entonces yo pues, soy bastante pesimista para la aviación y el tráfico marítimo y la y los gases de efecto invernadero Bueno, también es verdad que en ciudades como Valencia, eh, donde tenemos un puerto que está pendiente de una ampliación mmm, innecesaria, pues nos llama la atención que todos los cruceros que no pueden ir a los países nórdicos nos vengan aquí, ¿no? Uh -huh. eh, no, no gusta nada, no sé, yo espero que Venecia consiga limitar y luego vayamos nosotros y, y bueno, no sé, el problema es que cada vez se va más hacia el sur, ¿no?, la, uh -huh. la contaminación. Pero bueno, ahora sí, bueno, queda pero... de nuestro, de nuestro sí, webinar, de nuestro, ¿vale?, bueno. que nuestra webinar era más bien eh, y, y, se basaba más en el tema de nuestras mediciones que estamos realizando. Entonces, bueno, eh, que sepas, Javier, que desde Convici se está haciendo este proyecto... Eh, queremos incidir, hay una acción política dentro de con bici muy importante, muchas reuniones como tú has comentado con el Midmatgo, con Ministerio, intentando que haya ese cambio de mentalidad que favorezca que las personas en las ciudades podamos mm -hmm. movernos sin accidentes eh, ciclistas y como tú dices, pues igual también estamos por esas vías que por ahora separadas del tráfico en grandes... Eh, Avenidas por, por también, en traf, o sea, por accidentes de tráfico y por lo que tú estás diciendo ahora de alejarnos un poco de la contaminación, ¿no? Pero sobre todo que haya esa permeabilidad. Y entonces, nosotros, este proyecto en concreto, lo que queremos es que dentro de las zonas de bajas emisiones nos tengan en cuenta. Uh -huh. O claro sea, sí. no se hable solamente del coche eléctrico, no. sino que se hable mucho, mucho, mucho de la bici. Porque tú te vas a un país nórdico y no solamente el coche eléctrico. Es que ahí, vamos, lo tienen clarísimo. Está lleno de aparcamientos, hay beneficios. Entonces, y, no, bueno. y no tienen el clima que tenemos nosotros que favorece mucho más el uso. Entonces, eh, agradecerte muchísimo esta super clase que nos has dado. Nada, Seguimos si en contacto. Ayudar. Pues encantado, mm. si os podemos ayudar en algo para calibrar sensores, para hacer lo que sea, pues aquí nos tenéis. Pues mira, eso ¿vale? es una de las cosas que a mí me parecía muy interesante, o sea que nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a la gente que ha participado y no sé si queda alguna... ¿Veos alguna pregunta? por ahí, que quede. No. Vale, perfecto. Hola, cada vez más se bueno. pide... Hola, está. Eh... Sí. ¿Podría hablar un momentito? Sí, claro. Vale. No, Yo soy Juan Miguel Solana de la Asamblea Ciclista de Bahía de Cádiz. Ah, muy bien. Eh, vamos a ver, porque no me voy a meter en el tema de, de tráfico ni bicicleta ni nada de eso, pero sí, ya que estamos con el tema marítimo, aquí en la Bahía de Cádiz hay varios puertos. Entonces, uh -huh. hay uno de ellos que está dedicado prácticamente ya porque la mercancía principalmente se ha ido redistribuyendo y hay uno que se dedica a los cruceros. Entonces, por una parte, están haciendo ahora las gestiones para eh, eh, alimentarlo eléctricamente mientras estén eh, atracados en el puerto. Sí. Eso por una parte, una de las medidas que están tomando aquí. Entonces, parece ser que hay un interés ahora mismo en que, bueno, mientras estén atracados ese combustible que tú comentabas antes, que es tan contaminante, que al menos tenga las chimeneas apagadas y que funcionen eléctricamente. Están, eso están en ello. Pero yo voy a otra zona de la Bahía de Cádiz donde se descargan graneles sólidos y donde están produciendo muchas quejas de una barriada cercana porque aquí, bueno, vivimos en una zona donde si no hay un viento hay otro. Sí. Entonces eh, actualmente están muy, están, muy, están, muy, están muy movilizados los de esa barriada porque esos, esos graneles sólidos se descargan al aire libre actualmente. Y son diferentes tipos de, de granel los que se descargan y se cargan. Y entonces yo a lo que voy es porque parece ser que quieren poner una descarga cerrada. Unos sistemas que hay, por lo visto, uh -huh. para que esa descarga, en vez de ser al aire, libre, al, al aire libre, pues se haga en una especie de nave o de cápsula o como se quiera llamar. Y entonces yo mi pregunta iba por ahí. O sea, si conoces algo de ese es, tipo de descargas cerradas, si son efectivos. Tuvimos, si no son tuvimos el, pro, el proyecto ADA. Que, con puertos del estado, que era para eso. Vamos a ver, primero, si aquí en Barcelona también se está electrificando el puerto para los cruceros, ¿vale? Y eso, pero será en el 2030. Y de aquí al 2030 ya veremos, ¿no? Entonces, efectivamente es la solución. Mira, fijaros, eh, cuando un, vamos a comparar primero con los, con los cruceros, vamos a coger. Eh, tres cruceros en el puerto de Barcelona y los ponemos allí en el mes de julio dando quemando combustible para poner aire acondicionado porque hace una calor que no se puede aguantar en el mes de julio y además todos que son, quieren estar súper cómodos y entonces 7.000 personas por tres cruceros son 21.000 personas. Es poner Villarreal Puesto en la entrada de Barcelona, alimentándose todos eléctricamente, con buntien, con, poniendo eso. Por tanto, en cambio, un barco de descarga, tres barcos de descarga, diez, están aparcados, amarados allí y les van sacando material. Entonces, ellos no emiten por la chimenea. Por tanto, los cruceros son fastidiados por eso. Y hay que electrificar, es la única solución que hay, electrificar. A lo, lo, la, la descarga. Vamos a ver, esto, el puerto eh, más relevante para esto es eh, el puerto de Coruña, que el puerto de Coruña ya en el 2012 construyó o 2013 la Medusa, que es un, una zona de descarga porque ahí traían el carbón para las centrales térmicas de Meirama y de no sé cuál otra dos, dos centrales térmicas. Traían el carbón de Estados Unidos, lo descargaban, se quejó mucho la gente y entonces construyó unión fenosa eh, en su época la medusa, que si tú entras y pones la medusa Coruña, verás que ahora forma parte del skyline de Coruña cuando se hacen los dibujitos de la ciudad. ¿no? Y ahora y entonces... interrumpo porque yo soy de Coruña y es verdad ah, lo que cuenta Javier. Vale. Hay una cúpula... Sí. Una forma de cúpula negra en el puerto que es debido sí. a todo eso y, y por la alta contaminación que tenían sobre todo los barrios de esa zona que ponían sábanas y salían negras. De... Exactamente. Sí, sí. Pero, pero se hizo muy bien y, y después se pusieron medidores de calidad del aire. Andrés Guerra es el director de medio ambiente del puerto de La Coruña y es una, es una persona para consultarlo y si queréis yo os doy el teléfono. Yo estoy en la comisión de medio ambiente del puerto de La Coruña. Pero después hay otras cosas más cutres, que es el puerto de Tarragona, que lo que hace es que cuando tiene una veleta y cuando se dispara la velocidad del viento, se, eh, los aspersores se disparan y entonces lo que hace es aglomerar el polvo y no hay resuspensión. Y después están los descargadores por lecho fluidizado. ¿De acuerdo? Que esto es cuando no hay muchos medios como en Coruña porque eso costó un pastón grande, pero lo hizo una empresa privada, o sea, que no que fue un buen, un buen, una buena inversión. Eh, son o como si fueran unos gusanos que lo que hacen es, entran el tubo en la bodega y lo descargan con lecho fluido eh, sin tocar la superficie. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, el puerto de Marín. Que es un puerto de descarga de mucho cemento, como, como llueve mucho en Galicia, claro, si descargas el clinker del cemento lloviendo allí, pues, produce un problema. Pues, ellos lo, lo han descargado desde hace décadas con esos, eh, no para no emitir polvo, sino para que no se moje el cemento, ¿no? Entonces, eh, eso está bien estudiado y... Y se puede contactar con puertos del Estado y, o con Andrés Guerra, sobre todo del puerto de Coluña, que es el, la persona que probablemente más sabe. Pero hay, hay muy buenos estudios. Sí, es que vamos, en eso es el ámbito de la Bahía de Cádiz, porque el, la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz son diferentes puertos en diferentes localidades de la bahía. Y esto, esta, este muelle de descarga está concretamente en Puerto Real. Ajá. Y el problema que lo tienen, lo sufren, no es la población tanto de Puerto Real, sino en una barriada cercana. Sí. Pero claro, si hace Levante, pues eso viene hacia acá. Claro. Si hace Levante, sí. va hacia la barriada. Pero, pero, pero fíjate, nosotros justo ahora he hablado con un periodista del diario Punto .es que sacará ahora un, un artículo sobre la contaminación de los cruceros, y, pero, y, y discutíamos en general de, de, del, del tráfico marítimo. Desde Mallorca, más o menos, desde Mallorca hasta Algeciras, y ya los, los buques van uno tras otro, los que abandonan el Mediterráneo. ¿De acuerdo? Entonces, aunque haya salido de Marsella o haya salido del norte de Argelia, cuando, cuando se ha pasado Mallorca, ya tiene una línea. Y si tú miras las medidas satélite que tiene, que tiene la, la, la ESA, se ve una línea de óxido de nitrógeno recta por todo eh, hasta el puerto de Algeciras ¿no? pasan 100.000 buques al año por el estrecho de Gibraltar en donde o se hace una seca para que los, los buques que pasen en esa zona sean limpios o aunque tengas el puerto muy limpio, toda la porquería que te echarán los 100.000 buques que pasan te van a contaminar también y para eso solamente hace falta acercarse a al mismo estrecho, a alguna de las calles cercanas, sí. y se ven directamente la, las sí. dos hileras de barco, uno entrando y otro saliendo hacia sí. el intervalo. Sí. Uh -huh. Bueno, si os parece, eh, vamos a acabar ya la webinar, ¿vale? Eh, y nos emplazamos para en algún momento en otro lugar donde, donde bueno, haga, falta, ¿vale? Venga, pues muchísimas gracias y cuidado. Gracias, Javier. Un abrazo. Reina, Muchas gracias. Muchas gracias. No. Adiós. Adiós.